Ya hace un tiempo de la primera parte de esta serie y ya va siendo hora de que haga la segunda. Hoy, el origen de los colores alternativos de los luchadores de Melee. Muy buenas, soy Delta DeltaRai y bienvenidos al canal que está sacándole todo el partido posible a Fire Emblem Three Houses. Como ya he dicho, hace ya bastante que subí la primera parte del origen de los trajes alternativos de los luchadores de Smash. En ella, hablé de los que fueron introducidos en el título original para Nintendo 64, pero en esta ocasión hablaré sobre aquellos que debutaron en la segunda entrega, Mele para Gamecube. Para esta vez intentaré explicarlo de la forma más amena posible, ya que en el primer vídeo la duración fue mayor de la que esperaba. Y cada vez, pues, habrá más luchadores de los que hablar. Y por último, antes de empezar, recuerdo que este formato es de Aronidmar. si sabéis algo de inglés estaría muy bien que le algo de apoyo, pero aunque me baso en sus vídeos, los datos de los que voy a hablar los he investigado yo mismo. Ahora ya sí, empezamos con el vídeo. La primera luchadora introducida en Mele fue la princesa Peach. Su primer color es el vestido rosa característico, el segundo Sustituye el vestido de Daisy y tiene un color dorado, que bien puede ser una referencia a Mario dorado de New Super Mario Bros. 2 o a la mecánica de la moneda del mismo juego. El vestido rojo es una referencia al aspecto que lucía Pauline en los artworks de Donkey Kong. Sus vestidos azul y verde son muy similares a colores alternativos que tiene en Mario Golf, así como el aspecto que lucen Daisy y Peach en NES Open Tournament Golf respectivamente. El siguiente es un vestido blanco similar a un vestido de novia, atuando que Peach ha usado en dos ocasiones, en Super Paper Mario y Super Mario Odyssey. El séptimo también ofrece un vestido blanco pero con detalles rojos. Este es el mismo color que toma el vestido de Peach al coger una flor de fuego, visto por primera vez en Super Mario 3D World o bien su aspecto original en Super Mario Bros. Por último, el traje negro parece ser simplemente original de Smash. El siguiente luchador introducido es Bowser, rey de los Koopas. Su primer atuendo debutó en Super Mario Bros. 3. El segundo color alternativo mezcla dos colores que tenía Bowser en Brawl, el marrón y el negro, convirtiendo este en original de Smash. El color amarillo es una referencia al aspecto que lucían Ludwig y Lemmy en Super Mario World. El verde es similar a su sprite también en Super Mario World, así como un color de Mario Golf. El atuendo gris se asemeja mucho al aspecto original de Morton Koopa y también podría referenciar a su atuendo oscuro en Skylanders Superchargers. El siguiente, que parece que le vuelve la piel a Bowser ligeramente más oscura, está basado en Giga Bowser, que debutó precisamente en Melee y que en esta entrega ha cambiado un poco su diseño. Los dos últimos, tanto el rojo como el azul, también pueden tener origen en Mario Golf pero además el último podría basarse en los Bowser's falsos de The Lost Levels. Los siguientes son algo complicados. Los Ice Climbers son dos luchadores en uno. En los cuatro primeros colores se maneja a Popo, el chico, y en los cuatro últimos a Nana, la chica. Al ser el diseño totalmente nuevo para Smash, el primer color es sorprendentemente original de Smash. De hecho, solo tres de los colores de los Ice Climbers tienen un origen claro. En el segundo el abrigo de Nana se asemeja al color que toma el de Popo al recibir daño en el juego original. El abrigo rojo de Nana tiene origen en la caja americana de Ice Climber y en el séptimo color los abrigos también referencian el color al tocar un enemigo mientras que los guantes corresponden con sus abrigos originales. Todos los demás son colores originales de Smash. Ahora es turno de Shake. La Sheikah y Alter Ego de Zelda, que debutó en Ocarina of Time. El primer atuendo está inspirado en la túnica de sigilo de Breath of the Wild, mientras que el segundo es la misma túnica teñida de rojo. El tercero, en cambio, está inspirado en su versión de Ocarina of Time. Los siguientes cuatro son la túnica de sigilo teñidas de morado, verde, negro y amarillo. Por último, el octavo color es completamente original de Smash. La princesa de Hyrule es la quinta luchadora de Melee. A pesar de que se dijo en un direct que su diseño es el de A Link Between Wars, lo cierto es que su apariencia en Ultimate es una mezcla entre el diseño de este juego y el de A Link to the Past. Su segundo color se inspira en el sprite de la princesa en el primer Zelda si Link tiene equipado el anillo rojo. El vestido azul de Zelda es similar a la ropa casual que lleva en A Link to the Past, el cuarto atuendo se asemeja al diseño de Zelda en Ocarina of Time, precisamente el aspecto que tuvo en Melee. Del mismo modo que el vestido rojo, el verde está basado en el sprite de la princesa en el primer Zelda, si Link no lleva equipado ningún anillo. El vestido negro es original de Smash, diseñado para complementar el color de Dark Link. El séptimo color reutiliza los de su diseño en Twilight Princess, el cual fue utilizado en los dos últimos Smash. Por último, el vestido blanco está inspirado en el color de la princesa. En el primer Zelda, Link tiene equipado el anillo azul, o bien puede ser una referencia al vestido que lleva en Skyward Sword. El siguiente en la lista es el Doctor Mario. La mayoría de sus colores están inspirados en distintos trabajos del cuerpo médico. Por supuesto, el primero es el estereotipado Doctor, y el diseño está basado en su aparición en Doctor Mario 64. La bata roja es la que llevan los enfermeros, la azul los doctores modernos, la verde los cirujanos y la negra la que llevaban los doctores antes de usar la blanca. Las batas amarilla y morada son originales de Smash, mientras que la rosa se basa en la que usa la enfermera Peach. La preevolución de Pikachu, Pichu, también está disponible. Por supuesto su primer color es su diseño original que debutó en oro y plata. Las gafas, que lleva en su segundo atuendo, es una referencia a los nadadores, una clase de entrenadores que suelen llevar e estas puestas. La banda roja del tercer atuendo es similar a la que llevaba Pichu en los combates por equipos al estar en el equipo rojo en Mele, por lo que podría decirse que es original de Smash. El gorro del cuarto atuendo es el mismo que llevan los miembros del Team Skull de Pokémon Sol y Luna. Por otra parte, la bandana del quinto atuendo es el que llevan los miembros del Team Aqua, de Pokémon Rubí y Zafiro. En el sexto atuendo, una de las orejas de Pichu tiene una terminación en tres puntas. Este tiene origen en el Pichu Picoreja, un Pichu especial que se puede conseguir en oro, hergol y plata Silver. En el séptimo, Pichu lleva una flor en la oreja. Esto nunca se ha visto en ningún juego de Pokémon, por lo que es un atuendo original de Smash. Por último, en el octavo atuendo se le puede ver que lleva puesta una banda. Esto es por la Banda Focus, un objeto que se puede conseguir en los distintos juegos de Pokémon y que deja al Pokémon que lo lleve con un punto de salud en caso de recibir un ataque fulminante. El segundo luchador de la saga Star Fox es Falco. Al igual que Fox, Falco usa su diseño de Star Fox Zero en Ultimate. En cambio, en su segundo atuendo utiliza los colores de su diseño de Star Fox 64 y su remake para 3DS. El tercer color parece ser completamente original para Smash, pues no se asemeja a ninguna aparición anterior de Falco. Por otro lado, el atuendo rojo puede tener origen en su diseño de Star Fox Assault, donde usa tonos similares. El resto de colores son completamente originales para Smash, pero haré especial hincapié en el color negro, que se basa en un cuervo o en un cara a cara rojo. El primero de los 100 luchadores de Fire Emblem disponibles para Smash es Marth. El aspecto con el que aparece en Ultimate está basado en su apariencia en Fire Emblem Shadow Dragon. Los colores alternativos rojo y verde toman inspiración de las unidades enemigas y aliadas respectivamente, tal y como han aparecido a lo largo de la saga. El aspecto y los colores que usa Marth en su quinto atuendo tiene cierto parecido con el aspecto de Camus, uno de los aliados del propio Marth en Mystery of the Emblem. El atuendo blanco hace que Marth se parezca mucho al Leith, Protagonista de Thracia 776. La versión más oscura de su traje puede tener origen en el aspecto del héroe en Mystery of the Emblem. El traje de color amarillo parece ser original de Smash, inspirándose, curiosamente, en el famoso atuendo dorado de Roy. Por último, el octavo usa colores muy parecidos a los usados en el artwork de Mars en Shadow Dragon and the Blade of Light, ya conocido como el Mars sin pantalones. El siguiente luchador es ni más ni menos que la segunda versión de Link, Link Niño de Ocarina of Time. Por supuesto, su diseño es tal cual su apariencia en este juego, mientras que las túnicas roja y azul se basan en las túnicas Goron y Zora, que usa, irónicamente, su versión adulta. La túnica blanca usa el mismo color que viste Link al equiparse el anillo azul en el Zelda original. La túnica rosa es, lo más probable, original de Smash, aunque también se puede decir que se asemeja a a uno de los colores alternativos usados en Soul Calibur 2. El sexto color usa un azul mucho más claro, similar al usado por Link en Breath of the Wild. La túnica naranja es también muy seguramente original de Smash, y el color negro, por último, referencia a Dark Link, enemigo de Zelda 2 y Ocarina of Time. El Rey del Mal Ganondorf tampoco podía faltar. En esta ocasión, su diseño regresa a ser el de Ocarina of Time, con el que debutó en Mele. Su segundo atuendo, que torna su armadura de un tono más violeta, no parece tener ninguna referencia exacta, pero la diferencia es tan sutil que es realmente difícil de concretar. En cambio, el tercer color, que le da una piel más azul, parece hacer referencia a su identidad como la bestia Ganon a lo largo de la saga, donde se la ha visto de forma general con un tono de piel bastante azul. Del mismo modo que la armadura violeta, las verde y morada tampoco muestran una diferencia muy marcada, por lo que podrían ser simplemente originales de Smash. El siguiente atuendo, de tonos más marrones, podrían referenciar su aspecto en The Wind Waker, pero tampoco es seguro del 100%, porque como ya digo, las diferencias son poco notables. El Ganondorf Albino podría ser una referencia al aspecto de Ganon en Force Wars Adventures, por su piel, así como detalles de su armadura, pero es, es tan sutil como, ya digo, que podría ser también original de Smash. Por último, en el octavo color todos los tonos se vuelven algo más oscuros y parece ser una referencia directa a su aspecto en Twilight Princess, forma con la que apareció en Brawl y la entrega anterior de Smash. El Pokémon número 150 Mewtwo ha sido uno de los luchadores más hypeados de la historia de Smash. Su primer color es, por supuesto, la forma en la que lo conocemos todos. Sus dos primeros colores alternativos, el naranja y el azul, tienen origen en Pokémon Stadium, siendo estos posibles colores que podía tener Mewtwo. Sin embargo, el color marrón no parece hacer referencia a nada, por que simplemente es original de Smash. Su quinto atuendo se asemeja a su artwork en la primera generación, en el que presentaba un color más rosado, el color amarillo se parece bastante a su variante variocolor en Pokémon oro, plata y cristal y del mismo modo, el séptimo se inspiró también en su versión variocolor en un origen, pero actualmente ha tomado un tono más azul, por lo que se ha convertido en un original de Smash. Por último, su variante más oscura puede ser una referencia al Lugia oscuro de Pokémon XD Guild of Darkness o a Mewtwo oscuro de Pokémon Tournament, quizás una mezcla de ambos. El siguiente chico espada es Roy, en esta ocasión el diseño de Roy es una mezcla entre su aspecto original de The Binding Blade y el de Fire Emblem Awakening. Del mismo modo que Marth, sus colores rojo y verde simbolizan a las unidades enemigas y aliadas respectivamente. Sus siguientes colores simbolizan a personajes que guardan cierta relación con Roy, el violeta simboliza a Marcus, guarda de Roy, el azul a Eliwood, su padre, el morado a Cefiel, antagonista de The Binding Blade, es rosa a Cecilia, tutora del rol. El dorado, por último, es original de Smash y uno de los atuendos alternativos más famosos desde su inclusión en Melee. El último luchador que trataré en este vídeo es Mr. Game Watch, el personaje más antiguo de Nintendo. Su aspecto es el general de los personajes de las distintas consolas Game Watch en particular, el de los juegos Fire y Parachute. Por lo general, los colores están basados en distintas consolas de Nintendo. El negro es el color de los personajes LCD en los distintos Game Watch. El rojo es el color de los gráficos de Virtual Boy. El amarillo representa la pantalla de Game Boy. El quinto representa los distintos tonos en los gráficos de Game Boy para representar escenarios y personajes. El sexto es el color que puede tomar la pantalla de Game Boy Light, una versión de Game Boy exclusiva de Japón. Y el octavo es el color de la pantalla LCD en los Game Watch. El cuarto y el séptimo color son originales de Smash. Estos son los 14 luchadores introducidos en Mele y el origen de todos, o casi todos, sus colores alternativos. En la tercera parte hablaré de los luchadores de Brawl, que añadió un total de 16 luchadores nuevos. Si os gusta esta serie, os recomiendo estar pendientes de mi canal y, ya que estáis, podríais dar like al vídeo y suscribiros. Y ya que estoy yo, aprovecho para anunciar que, si puedo, la próxima semana subiré un análisis de Fire Emblem 3 Houses, el primero que haré completamente desde mi experiencia y mi opinión. Así que también agradecería mucho que estéis pendientes de este vídeo. Ya está todo dicho, así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.